Final Fantasy, ahí yo voy me voy a buscar agua Hago una salida graciosa y. Hablando de salida graciosa, vamos a hacer entrada graciosa ¿Qué tal <risa> gente? Muy buenas tardes Y bienvenidos a un nuevo episodio de La Fuerza El programa de Paua.cl donde, donde dedicamos a conversar y hablar sobre videojuegos Y las noticias que ocurrieron durante la semanita soy Snow, junto a mí me acompañan, como cada semanita, Tenecan y Metaru. ¿Cómo están, chicos? Eh, todo bien, todo bien. Pues, eh, hace calor, hace calor, sí, mucho Hace calor. calor, hace calor. Sí, mira, podríamos estar peor. Por suerte no, pero por podríamos. Así sí. queremos, demos la gracia de que estamos ahí nomás, por supuesto. <risa> Tan hasta así Muy que eh, también agradecemos no haber hecho un streaming de The Game Awards y vamos a estar conversando al respecto. No es que no haya sido malo, en realidad fue eh, a nivel de ritmo, encontré de que fue mejor que el, el año anterior, aunque obviamente es porque ahora se liberaron eh, muchas restricciones. ¿no? no, duró cinco. <ríe> duró cuatro, ¿cuatro? cuatro, cuatro y ¿Duró tanto ¿Duró cinco horas? Sí, porque fue el pre-show No, contando la previa. Sí, por eso, con el pre-show Ah, eh, que fue, que, fue, de me, ah, que fue de media hora y el show completo, que duró como cuatro horas próximas, igual terminó como a la ah. una de la mañana. No, pero, uy, ¿verdad? Eh. Oh, weón. Uy, ya weón. Entonces, tirémonos de cabeza al <ríe> tiro porque nosotros no podemos hacer como en la Game of y alargarnos tanto. ¿cachai? Y yo creo que nosotros estábamos contando el puntaje como iban. Terminaron 3 a 3, aunque nosotros dijimos último gol gana ¿Sí? y el ganador fue. Elden Ring, sí. ¿cachai? Porque ganó eh, mejor juego del año, y ese nosotros dijimos en nuestras reglas completamente sacadas del poto, uh -huh. que mejor juego del año vale por dos puntos, entonces fue como casi, así como esas películas de básquetbol que tiran uh -huh. la pelota y justo, gol, gol, 4-3, ¿cachai? Pero estuvo muy peleada y God of War hasta último momento iba 3-1. Sí, o, oye, partió como caballo inglés God of War en ese sentido ganando. Eh, me, eh, estaba preocupado, me estaba preocupada por la mitad de que ya estaba ganando demasiado. está ganando categorías que ni siquiera vemos alguna posibilidad de que ganara. Sí. No, pero mira, entendamos algo. De todas maneras, cuando, cuando hablamos del puntaje y por qué están 4-3, nosotros no consideramos las categorías donde no estaban no ambos títulos. claro, ¿Ya? Porque, por ejemplo... God of War ganó Mejor Actor de Voz y el, el de Ring no estaba en esa categoría. No, y eso no también como, claro. Tampoco no es tanto mérito de God of War, seamos honestos. Pero sí. Eh, sí, el de Ring ganó eh... Mejor Director, ganó Mejor Director, Mejor RPG y, y Mejor Juego del Año. Mejor Dirección. Mejor Dirección. O sea, mejor Dirección de Arte. Mm. Mejor Dirección de Arte. Mejor Dirección. Mejor Juego de RPG y Game of the Year. Y mejor el juego de RPG, no lo contamos. Para el palo, claro, porque también. no estábamos. Tenemos, medio... tenemos Ay, la, a... la tablita acá, y vamos marcando y todo eso. Así como, como literal... Cacha Baby Football del Barrio. Sí, no, no, ahora. No, eh. no, nos faltó un drinking game. <risa> no, porque... No, yo, yo había propuesto ¿Sí? en Twitter... En, en Twitter había propuesto un drinking game de... Cuando echaban chap, porque eh, a diferencia de otros premios como los Oscars o los Emmy o los Grammy, en The Game Awards harta grosería tirar, no es menor. Yo, yo creo que Drinking Game hubiera sido terrible porque yo partí con el Drinking Game con la. la, la o sea, Drinking Game cada vez que Horizon se lo da un perdió un premio. <risa> <risa> o oh, no, hubiera <me risa> terminado borracho el tiro. <risa> y, fue, y fue como, así mira, permiso. <risa> ¿Estás hablando de eso. Hubo me varios voy. juegos, hubo varios juegos que estaban nominados y que no ganaron nada. Entre eso me parece que el Sifu, el Mira, Horizon Sí. Hubieron varios, hubieron varios de sí, que no tenían voy, no. hubo una o dos nominaciones y no ganaron. Por ejemplo, la Tortuga Ninja tenía dos, dos nominaciones y no ganó ninguna. La Tortuga Ninja. Eh, Sonic tenía también dos nominaciones oh. y no, no las ganó. Eh, pero Horizon eran los grandes perdedores porque creo que tenía como 7 nominaciones y las perdió todas. 2002, Horizon sí. lo pierde todo, pero fue terrible. <ríe> o sea, oh, oh, oh, oh, Horizon mira. lost its <ríe> o sea, de, de hecho, alguien comentó. Encima, no, que, sé, no eh, creo que sea un mal juego. No, no si no lo es. que un no, pero fue en pésimo timing de cuando salió. No, y sí. ni eso. Yo creo que, mira, si al final. Yo creo que no fue un tema de que salía con otros malos juegos, yo creo que no fue un tema de de que, de, de que no, no, no merecía ninguno de los premios Yo creo que todos los candidatos eran muy potentes, uno más que otros en las categorías sí. grandes En las categorías chicas yo creo que esas ya eran como más chayas Pero por ejemplo la categoría de juegos familiares weón, es un chiste sí. Es un chiste esa wea existe, Es, chiste, eh, es la categoría de Nintendo, de Nintendo en no la, la categoría de juegos familiares estaba como Wii Sports pues, güey, es como una de dos, <ríe> en verdad en la industria no hay juegos familiares o la categoría de, familia, de juegos familiares es como que, como que no contempla que tú pudieras, por ejemplo, jugar Elden Ring con tus papás y una weá así como claro. juegos para bebés sí. en cualquier caso yo creo que más que incluso que los premios sí, los anuncios fueron los verdaderos incluso más que al pachino saliendo de la nada así como ok, al pachino también, eh, tío, esa no es su familia, bájese porque al pachino saliendo a decir oye hermano, eh, yo la verdad no juego muchos juegos, pero aprecio mucho yo, yo creo que fue muy bacán para el actor de voz de God of War recibieron un premio de Al Pacino y, de, y lo pudimos sí. ver cuando Al Pacino estaba ahí parado escuchando todo su discurso que de hecho yo creo que habían dos personas muy contentas con el discurso del voice actor de de de God of War uno, la gente que estaba ganando un Steam Deck por minuto que se él ganado como 3-4 sí. extra gracias a él de hecho Josh Kigley hizo la, hizo la talla de, de que estaba tratando un Steam, Steam Deck ¿Cachai? Eso por lado. y dos, el mismo actor de voz cuando terminó su discurso pudo decir todo lo que tenía que decir y después se fue a abrazar al pachino y ah, ya, ya aún, ya aún así quedó corto porque lo tuvieron que cortar creo que después sí. de tres después de tres minutos el teleprompter se detuvo y decía por favor resume, resume, resume y ya después le pusieron la música de oye, en la musiquita del jumbo de que iba a cerrar <risa> algo sí. así las luces <risa> le tiraron claro, la cuestión claro, encima. claro. Era un festival de viñas sí eh. están monstruos y gritando ¡Eh! <risa> no pero mira ya oye eh, eh. Hagamos, hagamos una tirada rápida de quiénes fueron los ganadores y después ya. pasamos a, la, a los anuncios vale pasa? dale. Part ya, partamos, para, para buscar, sí, partamos sí partamos de lo menos importante a lo, ya, lo más relevante a lo más importante sí, bueno mejor, como dijimos lo haces tú te dejan? dale dale pato como quieras tú no, ver, tíralo diga, tú. Pato. Ah, bueno. Pato, tíralo ya. tú porque tú, tú tenés la lista. Y, bueno, ya. Partamos ya. por el mejor evento de eSports, que lo ganó el Wars 2022. ¿Sí, eh, mejor entrenador de eSports, eh, Mateus BCK Tarsconi de Valorant. Mejor equipo de eSports, Loud de Valorant. Mejor jugador de eSports, Jacob Jake White, Whiteacre de Valorant. Mejor juego de eSports, Valorant. Juego más esperado. Eh, sin sorpresa Sin sorpresa, claro Zelda Tears of the Kingdom Mejor adaptación de un videojuego Ganó Arkane League of Legends Mejor debut no. de un estudio indie Bluetooth Studio sí. con Stray eh, Creador de contenido del año Ludwig Mejor juego multijugador Overwatch 2 Y mejor juego deportivo o de velocidad Gran Turismo 7 No puedo creer que Overwatch 2 haya ganado algo <risa> No, Overwatch 2 no ganó, po No No, po Mejor juego multijugador no, eh, sí, ah no, sorry eh, Fue Splatoon 3 verdad, Sí, el Splatoon 3 sí, sí, sí, sí. El, el, el, el Está nominado sí. una pura jugada sí. y no la ganó Sí, ahí me falló el sí, torpeo sí, sí. Verdad, no, sí ganó el Splatoon 3 Sí, es ganó el Splatoon 3 sí. El Nintendo igual se ganó parte cosita Sí, y ya aquí partimos Con, con lo que fue los anuncios dentro del mismo Evento, porque la mayoría Como que se hizo en la parte Del, del pre-show ¿Mm -hmm. En el cual ya tenemos el mejor juego de estrategia o gestión que lo ganó eh, Marion Rabbids Sparrow Hope Esa weá me enojó muchísimo La mayoría okay. pensaba que, que rena... deberían haber ganado Victoria Victoria 3 o War... Victoria Warhammer wea, Pero o Warhammer. Rabbids es como... No, eh, eh, yo dije, ese, ah, ese era el único premio Que podía haber ganado porque Le se lo tenían que pasar a Ubisoft algo <ríe> Así como, toma sí. Solo por eso Mejor juego familiar, lo ganó Kirby antes Forgotten Land. Eh, sorpresa de nadie. Mejor juego de lucha, este fue el más bizarro, lo ganó Multiversus. Yo, estaba, yo estoy de acuerdo con eso. Yo hubiera... porque igual no lo podía ganar el de los cojos, ni cagando. No, pero la mayoría no. Decían, y, y, y, y, y, y menos. no, pero la mayoría quería que ganara el COF, no. el cof 15. El cof. Sí, hubiera sido bacán. De hecho, entre votar Koff y el DNF Duel, yo prefería que ganara Cofito. Sí. Pero. pero, pero uh, no, sí, pero aquí el, el ruido mediático que generó Multiversus fue mayor. Sí, no, absolutamente. Sí, mm. ese, ese sí que está bien. Sí. Ya, ¿qué más? Mejor juego de rol, Elden Ring. Eh, mejor, y ahí partimos. Sí, mejor juego de acción y aventura, God of War Ragnarok. Ya. Mejor juego de acción, Bayonetta 3. Mm -hmm. Mejor juego de realidad virtual aumentada, el Moss Book 2. Ya, eh, ese, ese me, me pidió a mí por sorpresa. Yo sí. pensé que iba a ganar a Vaughn Lab y todo el mundo me miraba que iba a ganar a Mongos, pero mm. por suerte no ganó a Mongos. <risa> sí. Eh, premio de la innovación y accesibilidad, God of War Ragnarok yeah. eh, Juego que más apoya a la comunidad, Final Fantasy XVI. O sea, 14, oh, tercero, 14 sorry. Sí, no, sí, Final Fantasy XIV. Eh, sí, lo habían mencionado. Creo que eh, este premio ya estaba por segunda vez. Uh -huh. Sí. sí. Eh, mejor juego para móviles, Marvel Snap. Este también fue como una pequeña sorpresa, pero para, no para mí, porque yo sí había leído muchos comentarios de que Marvel Snap es un muy buen juego. Sí, es bueno, mm. es entretenido y es corto. Yo creo que por eso muchos todavía siguen enganchados. Claro. Mejor juego indie, eh, Stray. Mm. <ríe> sí, ese me dolió harto, pensé que lo iba a ganar de cool of the Lamp. Yeah, o sea, Curl cool of the o Tunic hubieran sido más bacán que lo hubieran ganado. Sí. Lo ganó Stray. Sí. sí. Yo no sé, no sé qué tanto de Stray es cuando, cuando tenía un policía como Anapurna, ¿cachai? Que es ser indie a esta altura, pero bueno. Sí, pero este no sí. lo hizo Anapurna. No, sí, Anapurna es como publisher. Sí, es publisher. Está como publisher. Ah. Bueno, en el, caso, en el caso del Call of the Lamb, el publisher es devolver, que uno podría argumentar que tampoco es indie a esta altura. Mm. Eh, pero yo creo que Call of the Lamb es más, más Ya, pero es que no entramos en ese debate de qué es indie, qué no es indie. Sí. Yo, más, más que nada, yo lo hablo como a nivel de escala. Mm. Ya. Ya. ¿Juego que más ha crecido este año? Final Fantasy XIV. Ya. Mejor juego con mensaje social: As Dogs Falls. Ya, yeah, sí. Mejor actuación: Christopher Judge eh, de Kratos yeah. en God of War, yeah. War eh, Ragnarok. Siete, siete minutos. Siete minutos, sí, Kratos. Siete, siete minutos <ríe> Mejor, este minuto duró. Sí. Sí. Wow. Mejor diseño sí. de audio: God of War Ragnarok. ¿no? Ya, yo esperaba que ganara Call of Duty o Gran Turismo ahí. Eh, yo creía lo mismo. Mm. Son como las categorías que suelen ganar esos juegos. Sí. sí Absolutamente. Sobre todo Call of Duty, si tiene una excelencia en algo, es el diseño y sonido. Mm. Sí. Mejor música y banda sonora, God of War Ragnarok. Ahí tiene que haber contacto que, no, bueno, que Singer eh. Sí. y, y eh. Dale. Ahí, ahí tenéis tus dudas también. <ríe> sí eh, Mejor dirección <risa> artística, Elden Ring. Yeah. Mejor narrativa, God of War Ranarok. Mejor dirección, Elden Ring. Y del año, Elden Ring. Ya. Yeah. Y ahí terminamos 4-3. Ganó el campeón. Ay, hey, Players Voice, después... creo que te faltó, pato. ¿Ah? Sí, por Players Voice Ah, pidió sí. por no, Players Voice Ese no cuenta. Ah, ese no cuenta porque lo ganó Ganchilín Paca, <risa> puro. No, Jeff apuro... <risa> sí. Kigley dijo que sacaron dos putos de bots, pero no le creo. No yeah. tío, nada. Nada, nada, nada, yeah. nada. Mira, mira, no, no comentemos eso. Ya no, se comentó la semana pasada. lo que la semana pasada. Ya. Entonces, esos fueron los premios. Ahora vamos sí. a los anuncios. Sí, fueron sí. hartos anuncios. Creo que aproximadamente fueron 40 World Premiere. Ya. Y, sí. y a mí me llamó mucho la atención que hubieran muchos anuncios que fueron por parte del mismo publisher. Sí. no me acuerdo ahora cuál es. Que sí. es. Era con F, no me acuerdo ahora. El... F. Yeah. Mm. Pero bueno, vamos en orden, vamos en orden. Dale, vamos en orden. ¿From Software? No, no, no, no. Por el Publisher. Es que tuvo varios anuncios de varios proyectos. Bueno, partamos. El primer eh, World Premiere que tuvimos fue Dead Cells, el juego de Motion Twin. Con ¿Sí? Castlevania. Con Castlevania, en con Castlevania, el cual es un DLC del título. Y fue hermoso como lo presentaron el tráiler. a decir verdad. Sí. Todos que los trailers de Dead Sí. Todas c las colaboraciones de Dead Sí. No, ahí sí. sumamente entretenido e inesperado porque pensaba que ya el título no lo iban a mantener más. Pero nos encontramos con la sorpresa de que el. Espérate, que aquí está mostrando usted nada que ver. Acá. De que eh, se ve a, a, a lucar y, y se ve a, también a. A Richard. Y también muestran al sí. mismo Drácula. Sí. Nuevamente, <ríe> todos hacen un Castlevania mejor que Konami. Totalmente. Para sorpresa de nadie. Siempre. Mm. Para sorpresa de nadie, sí. sí. No, yo he entretenido el, el trailer, insisto, muy inesperado, considerando de que Castlevania estuvo en boga durante la pandemia por la misma serie. Y cayó sí. bastante a su promoción. Pero que mismo lo haya promocionado eh, me parece fantástico porque es un buen roguelike. es muy entretenido uh -huh. muy dinámico y muy el muy hecho guapo. y el hecho de que sea un dlc eh, ayuda bastante porque el título ya de por sí está barato si ya está como a menos sí, de 10 dólares bien. y el dlc ah, por general por lo cuestan como 15 dólares sí. Si compráis los DLC de Dead Cells, incluyendo el contenido gratuito que ellos han sacado, hermano, tenéis como cuatro juegos en uno. Sí. ¿Eh? Uno, uno y cuatro juegos no separados, sino que es un juego que tenéis horas y horas para aburrirte cuando. Sí, mm -hmm. le, le recomiendo mucho que le den una oportunidad a Dead Cells si no lo han jugado. Eh, sobre todo para entender un poco cómo son las mecánicas, pero el juego es muy simple de entender, muy simple de llevar. Y obviamente, si lo sube la dificultad, es eh, donde está todo lo absurdo del, del juego. Eh, ya, pero va, ah. vamos más rápido. Shotgun, shotgun. Ya, sigamos. Vampir eh, Survivors ya se encuentra disponible en móviles. No voy a mostrar el traje. Sí, está gratis eh, para que lo puedan descargar. Eh, Valiant Hearts eh, Coming Home. Eh, va a estar llegando también para móviles. ¿Y a través de Netflix? Sí, a, creo que a través de Netflix va a estar llegando. Ya, yeah, sí, porque salió Netflix ahí en Internet. Sí, medio de todo sí eso. el logo mm. Returnal llegará a PC. Uh, sí. <risa> creo que ahí me tal vez que estaba Netflix más contento. Sí, dale. Ah, mira, lo, lo que pasa es que lo estábamos viendo con un amigo y fue como, bueno, este juego que saliera en PC bacán, porque yo quería jugarlo y. No, yo estoy, estoy citando. Pero es como, hagan y hoy día sale la noticia que Returnal se. Primero tuvo un leak, ¿cachai? De cómo se va a ver en PC, ¿cachai? Que está corriendo bien y todo el asunto. Pero por alguna razón, en la, en la página de Steam, Returnal aparece pidiendo 32 GB de RAM para poder jugarlo. Uh. Ahora tú decís uh -huh. <ríe> Sí, es como, ¿pero eso es mucho? Mira, el Microsoft Flight Simulator te pide. 8 base y 16 a todo raja ¿Cachai? ¿En serio? sí y que te pidan 32 es una weá así como que no o sea, es completamente descabellada. hasta en los títulos mind... bueno, el Cyberpunk así a todo chancho te pide 16 pero así, sí. pero... brígido, sí. de hecho el, el Miles Morales que también viene, viene con las mismas tecnologías de Ray Tracing y todo ese asunto ya ahí, recién como en, la, en las opciones más brígidas está exigiendo 32, pero que esto pida 32 como como, como base, 16 mínimo y 32 máximo. la gente especula que puede ser un tema de mala optimización y Muy mal posiblemente, porteo. Sí. Posiblemente. O que directamente la gente que lo puso la especificación en Steam no lo ha revisado. Sí, pero... pero estamos hablando de RAM o no? Sí, RAM. RAM. Ah, chucha, no. te imaginas una tarjeta gráfica que te pide 32 GB, nadie la compró. <risa> Por eso porque, porque, incluso. Porque la 3080 sí, son de 8 y 16 GB ¿Cachai? Tienes que tener dos PCs pegados, uno al lado del otro con duct tape, ¿cachai? Para poder correr el eh, returner. Nah, no te la chucha weón. Bueno. Vamos mm. sí. a comprarte un PC no, y aparte, que tenga cuatro slots de memoria. Claro. Lo otro, lo otro importante de recalcar sobre este lanzamiento: que es. Creo que el último juego importante era exclusiva de play 5 que ya no es exclusiva de play 5 sí pero yo creo que también va de la mano con lo que se ha hablado harto de que sony está apuntando a, a sacar sus títulos en, en pc por un tema de que obviamente ellos también les gusta el dinero sí. y si sí. ellos sacan el juego en pc están llevando un juego que mucha gente no puede jugar por el hecho de no tener acceso a una play 5 mm. si ¿Sí? Sí. Y por lo menos esto ya deja con precedente de que todos los juegos de PlayStation 5 van a estar llegando en, en algún momento a PC. Sí. Muy posiblemente dentro de seis meses a un año. Sí, de hecho, Mira. por ejemplo, el anuncio del Final 16 ya son seis meses. Mm. Uh -huh. Claro. Seis meses y pasa a recibir. Como que las exclusividades ya están como limitadas a, por tiempo, en realidad, más claro. que por gestiones arbitrarias. Sí. Y eso a la larga es lo mejor. O sea, si queréis jugar de una y tenéis la consola bacán, pero mm. con los exclusivos ya no te hacen vend no te hacen que la gente compre consolas po. todo lo no. contrario limitan la audiencia claro ya pero qué más está Returnal sí además de eso eh. de que todos los juegos están ya hechos con un real entonces es muy fácil hacer los ports Salvo que sí. pidan 32 gigas no puedo, sí. Ahí, ahí, ahí que Tenemos que hablar por sí, manos, no, sí, no, sí. no, no, no no, no, no. Así no, así no. la cosa ¿eh? Sí. Bueno, sí, sí, Ret Returnal va a estar llegando Dentro del primer semestre del año A salvo que alguien diga lo contrario Ya, ¿qué más? Eh. Sigamos, Hellboy where of the Weird uh, Sí, eso fue bacán Finalmente la tecnología las, <risa> La tecnología avanzó lo suficiente para que tengamos Un juego de Hellboy con el shading de Mignola, del cómic Sí, sí. Eh, Y es un juego de acción, gracias No es una novela visual, no es un juego de No, una telltale Una wea así mm. Sí, yo temía mucho de que fuera un Telltale game, pero por suerte Lo vendieron como de acción Y está sin fecha todavía uh -huh. Así bien que... Así como, como Dato Freak en el trailer del Hellboy en YouTube, sale como que el juego es Dark Souls. No sé por qué. Ya ve como Dark Souls. Ya, ok. Sí. Eh, va a salir para PlayStation 5 y creo que PlayStation 4. Nice. Ah, ¿sí? Sí. Wow. Así que bacán por la gente que está esperando el Hellboy. Horizon VR. Eh, va a estar llegando el 22 de febrero de 2023. Post eh, Trauma. Mostraron trailer. Sí. Este ¿Es un juego que habían mostrado antes en, en State of Play, me parece? Eso sí. Es, ¿o no? Sí. Pero este está hecho por Road Fury, eh, creo que es un título de que lo habían anunciado, que habían mostrado un tráiler eh, cinemático nomás y fue. Pero ahora ya tenemos por lo menos un poco más de jugabilidad. Y claro, es eh, eh, muy de la onda de un Resident Evil. Sí, sí, como que sí. No, no, no pudimos ver mucho, no podemos subir más allá de que es como de... La animación del personaje me quedó como rara, mm. como que se le puso mucho énfasis a la cara del mm. personaje... Pero no a, la, no a la animación y es como raro. Como que. En fin. Claro, no a los movimientos del cuerpo. No, yo le miro al poto y lo tiene el poto más plano que la mierda, weón. <risa> Es como. A todo el énfasis que le pusieron al poto al personaje, el poto este es como super poligonal, weón. Es como muy ex, una situación muy extraña. Eh. Como el un canibal del poto. Sí. Eh. Bueno, y va llegando para PC y consolas. Viewfinder. Eh, para Playstation oh, oh, sí. 5 Eso me hace que fue Muy A ver que al fin existe como juego Porque existía como una demo técnica Prácticamente Y existía a nivel de juego como al juego anunciado en Twitter mm. ah, Sí yeah. yo, yo pensé que era un Stanley Parable Hasta que pusieron el, el título ¿No visto este juego tú, pato, antes o no? No me acuerdo haberlo no. visto no, Pero Yo me acuerdo que lo habían presentado, lo habían mostrado antes en, en, en Twitter los desarrolladores lo habían mostrado uh -huh. y es weón, bueno, es brígido la, la tecnología que, que maneja o sea, es que a mí me hace mucho sentido que los de Playstation le hayan metido plata solamente para mostrar que la Playstation 5 se lo puede sí sí porque ah, tiene, tiene este esta cuestión que habíamos comentado anteriormente de las cargas dinámicas de que los loading times son mínimos, no se notan, porque se van cargando por, por fondo y al menos la propuesta mm -hmm. visual Es muy llamativa mm -mm. Totalmente Seguimos, Atomic Heart eh, Tiene fecha, va a llegar el 21 de febrero de 2023 El Bioshock Comunista El Bioshock Comunista, sí, con música rosa <risa> La verdad, sí eh, Scar eh, juego shooter de ciencia ficción Horror porque va a estar llegando para todo Excepto Switch el 28 de febrero De 2023 Con juego decente Sí Y eh, Relic Hunters Legend Que es un juego shooter Cartunesco de Gearbox Un juego de acción. Sí eh, Among Us Llegó con un tren indicando el Nuevo modo, el Hide and Seek Oye, eso, eso tengo que admitir que por un momento que con Chitumarra, le van a hacer una serie de Among'o <risa> Yo pensé que era una no. serie Como él lo habían animado, presentado Igual. <risa> sí, como lo estaban presentando, no pensé que planearía. era una serie una wea así Y no, no, no me efectivamente, solamente un no. modo juego nuevo Y fue como, wow, esto... Eh, Mongo está tan grande ya que eh, tiene una, un modo juego nuevo, tiene un trailer de... Animado En TGA Sí eh, sí, sumamente acuático, sí, sí. y lo otro cuático es que todavía le siguen agregando eh, nuevas cosas al juego. Para mantenerlo vigente. Sí. Lo cual es súper bien, sí, al final. Eh, nadie esperaba de que a tanto. <risa> sí, no es un mal juego, es un juego social al final. Sí. Pero bueno, eh... Decisión de los desarrolladores de que iban a desarrollar Among Us 2 Pero por el público decidieron mantenerlo Todas las actualizaciones en Among Us 1 hmm. Sigamos eh, After Us Juego de Take Two. ¿Este juego llegando... de los desarrolladores de, de Journey Sí Skychill, ¿Así se llama? Sí, creo e igual, claro, visualmente también eh, es algo que por lo menos se nota dentro de los, eh, títulos que habían trabajado. Private Division. Mm -hmm. Pero sí, es muy de la tónica de, de títulos que son muchos de exploración. Es, se ve como, como un juego bonito y entretenido de jugar así... A menos que, que sea un como... madre voy a decir: Ay, la wea es fea. Claro. Sí. <risa> es, es muy del estilo del Absolute y del Journey. Sí, sí, es, por eso te digo: es como, es como no, no apartar el tu madre que decir, Ay, pero ¿y esta wea dónde sale Messi en esto? Ya. Mm. Este es tipo de gente no puede apreciar <risa> esta wea. Yo, es que al final son de estos títulos de que la visual te cuenta la historia. Sí, sí. Mm. sí. O sea, por eso te digo: que no es Call of Duty, no es el FIFA, mm. pero. Es un juego bonito. Sí, muy bonito. Hablando de juegos bonitos. ¿De qué viene? De ah, el Replace Set que al fin por lo menos lo pusieron año, porque no teníamos ningún anuncio al respecto del título. Inclusive este hace tiempo que no se tenía noticia de que, de que, de que había pasado. Es un título de que... Okay. Eh, Está muy de la onda de otro proyecto que mostraron en, en Xbox. Que parece que era The Last Night o algo así. Que es justamente eh, este pixel style, pero que es, tiene mucho. Eh, voxel. De voxel. Mm. Ahí hay una mezcla de voxel con pixelar y vale, bonito. Este sí lo habían mostrado en el ¿Qué, año. ¿Qué es el, qué es el mm. voxel Metaru? Para la gente que no Mira. sabe. Técnicamente, Voxel es que Minecraft, ¿cachai? Donde tú, en, el, en un, un espacio 3D, tú construyes figuras 3D. En un, espacio de, en un espacio tridimensional, tú construyes eh, figuras, objetos, ¿cachai? Con eh, otros cubos cuadraditos chicos, ¿cachai? Como ah, si fuera sí. con Legos, básicamente. ¿cachai? Ah. Es como el concepto del pixel en 2D. El Voxel sería como un cubo, un píxel, pero en 3D. Y que tú lo podías claro. escalar y todo ese tipo de cosas, ¿cachai? Por eso, por ejemplo, cuando tú veís como los modelos que se presentan, los modelos 3D del escenario y todo, en el juego, eh, veis que son cuadriculados. Mm. Claro. Entonces, como que igual hay muchos juegos que han como adoptado esta técnica de renderizado, que es bacán, ¿cachai? Pero igual es, conlleva una estética... De por sí. sí Totalmente. Sí, y ya. por lo menos... Sí, eh, indicando sí. que va a llegar el 2023, pero sin fecha. Muy posiblemente para sí. la fecha de la Summer Game Fest ya tengamos fecha definitiva. Sí, es que el sí. que pusiste salía 2022, así que... Sí, sí, salía 2022. <ríe> tra el tra tra trailer reciclado. <ríe> Ya, yeah, ¿qué más? Vamos, es, vamos, vamos Street Fighter 6 Los, 40, uh, los cuatro personajes nuevos sí, ¿Cuál fue tu eh, favorito? ¿Cuál te gustó más? Eh, ¿Cómo es que se llama? Hay, todo el mundo está loco con la, la chica francesa Todo el mundo yeah, está haciendo Sí. Están los que se anunciaron nuevos O sea, no, porque DJ ya es un clásico Es uno de eh, los clásicos de Street Fighter Pero de los nuevos que tenemos tres Está JP... Está Maron. Y... Eh, eh, ah, esa fue la táctica que es como una, una luchadora. ¿Cachai? De eh. eh, arte marcial libre. ¿Cachai? Una gla la gladiadora. La gladiadora, sí. sí. Ya, ahora. Sí, yo puedo entender que a mucha gente le gustó mucho la, la francesa, la Maron. Y es bacán. Mostraron más de lo que fue el contenido del single player que también saber... Ser pulento. Ahora... Eh. Eh, no sé, yo quiero ver más. <risa> yo quiero ver más tenemos fecha de lanzamiento por lo menos ahora. Sí, me que la... ¿Mm? tiene tiene una fecha de lanzamiento para junio. Ah, sí, ya. el 22 de junio, creo. Sí, bueno, sí 22-23, una cosa así. Sí, sí, acuerdo. sí, sí se, eh, justamente cerca de, de mi cumple por eso me acordé. <risa> no, oh, Manon, por eso Manon se llama la francesa Marisa. La italiana y JP, el viejo pelado Verdad, sí, sí, sí Sí, ahora eh, Obviamente también han aprovechado de mostrar Lo que va a venir con La edición Deluxe, si mal no me equivoco Sí, que van a venir algunos trajes De los personajes uh -huh. Y claro, la fecha, si mal no me equivoco Deja buscarlo en el trailer eh, No, el 2 de junio 2 de junio, ya, no es para tu cumpleaños, ya. Había otro juego de que llegaba cerca de mi cumpleaños, no me acuerdo cuál. Y claro, llegan uh -huh. los 6 costumes, que son exclusivos también para, el, para los que se preordena el juego. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Y van a haber stickers uh -huh. exclusivos también. <risa> <Yeah>. <risa> Siguiente trailer. Voy a vender la luz. Hades 2. Ahora. El mejor fucking trailer de la noche <risa> el mejor trailer de la noche y hay mucho que decir con el hecho de que un estudio independiente independiente porque a esta altura bueno <risa> de <la> noche, <risa> de <la> noche, <risa> independiente del dinero, sí. <risa> dinero que gane independiente eh, del dinero que gane sea sea el, el mejor sí. anuncio sí no el goti listo ya listo chao sí. Final Fantasy 7, el terror 2 chao <risa> no sí, que no es este. Ah, no. ¿sí? De hecho, voy a ser súper honesto Cuando lo mostraron, me costó muchísimo eh, Asociarlo con Hades ¿Sí. ¿En serio? Gacha? ¿El toque? No, yo te lo juro casi, Como que mi, mi cerebro Me costó Mira, procesarlo eh, o sea, con Hades yo, O sea, yo vi la gráfica Y dije, son de los mismos desarrolladores de Hades Con son los Supergiant, ah ya, son los mismos Pero yo pensaba de Que iba a ser otro título, no Hades Sí, también sí, No, no Hades 2, claro como de pasito 2 finalmente <risa> Tenemos Hades 2 no, es, es además primera vez que hacen una secuela sí. Es importante recalcarlo también. Sí, por lo general son títulos exclusivos como... Autocon autoconclusivo autoconclusivo Y claro, este sí. es, es más que nada eh, Como justamente lo que sucedió después de ahí Con otro personaje Lo cual eh, es sí. sumamente entretenido Porque aumenta el lore finalmente Sí, sí, es que igual es el manso juego, pues hermano, cómo no vaya... Cómo no de a seguir elaborando, pues? Es que ahí? el yeah. Super Game Games ya era grande, el Hades los hizo infinitamente más grandes. Sí, sí, los, pues, absolutamente. Todo a otro nivel. Claro, y, y lo bueno es que esto significa que el, a nivel de historia obviamente sí. es sumamente bien, pero aparte de eso, a nivel de mecánica, le van a implementar mejoras. Sí, o sea, es un, paso hacia, es un paso hacia adelante. Esto no es sí. Call of Duty 2, Modern Warfare 2, ¿cachai? Mm. Esto es Hades 2. Sí. ¿Cachai? Y uno solo, uno ya sabe, sabe que esta weá es goti, por lo mismo, por eso te digo. ¿Cachai? Cuando caché, de hecho todo todo bueno cuando caché que la mona se tira el pelo para el lado, listo, bisexual. Mm. Gay. <risa> gay. <risa> <risa> <risa> ahora, ahora, el turno, ahora de ser gay. Oye. Sí. Eh, ¿Qué te iba a decir? Igual es brígido, de nuevo, brígido que hayan sacado una secuela de Hades, porque incluso, voy a ser súper honesto, y voy a admitir que iba a ser como, como lo que pasó con el Shovel Knight, que pensé que era un update para hacer los monos, hacer Gender Vent. una wea así. Ah, ya. Yeah. Yo me imaginé que poder haber sido una wea así. No, Hades 2, y fue como... Yeah, sí. vamos. <risa> Bueno, no, sí, yo, era. Como decía, uno, uno igual tiene su eco Kimber de redes sociales, pero creo que fue el, el anuncio más importante de la noche o uno de los más importantes de la noche. Lejos. Sí. Ahora, sí. Eh, ah, sí. Eh, yo, yo creo que para muchos, eh, para la gente títulos, de cultura, para gente de cultura, eh, ah. los títulos indies marcan mucha pauta del, de las cosas que que los fanáticos piden. Totalmente. <risa> Sigamos. Sí. Siguiente tráiler sí, Judas Del creador ya, de es. Bioshock mm, Judas, o sea, Fue una buena presentación Judas, Una buena propuesta y ahora Lo tiraron justo después de Ades 2 Entonces fue como yo creo que igual No está asociado a una IP existente Sino que a un concepto Entonces yo creo que igual puede ser Pero de sí. esos, como esas cosas pues, Vamos a de decir que tenemos que ver más Sí, igual está siempre caen un poco los Game Awards o los Summer Games siempre caen como en tener una temática como repetida en los juegos tipo Bioshock fueron el de esta, a mi parecer no oh, de hecho nosotros veíamos que o sea en un punto fue como, puta la wea la última vez fue todos los juegos del espacio y ahora sí. son todos los juegos medievales y después ya no habían tantos juegos medievales entonces ahora no, hay, no, no coincidieron Sí, ya empezamos con sí. los apocalípticos. Ya. Pero sí, bueno. es un título que tampoco se anunció fecha. Pero sí que va a estar llegando para PlayStation 5, Xbox Series X, PC, vía Steam y Epic Games. Store. Sí, igual se Sí. Una de las grandes sorpresas de la noche y que nadie. Uno, nadie esperaba. Y segundo, nadie esperaba fecha tan pronto. Es que Bayonetta 3 va a tener un spin-off. O en realidad es una sí. precuela de todo. Sí, y de hecho. Una precuela de los el pre anuncio, Sí. El anuncio es literalmente un spoiler de todo Balleneta. ¿Sí? No, si tú no habías jugado Balleneta, ni siquiera el trailer. No habías jugado Valloneta, Este juego, literalmente, como 10 segundos en el trailer, el sí. spoiler sí. al tiro, cagaste. No, todo el Big Todo el lore, es, los todo he contado. Tenías que matarte tres juegos para cachar el reveal, cachai y entender toda la weá, Y este juego te lo spoilé el tiro, así que como cagaste. Sí, en mm. no, ese sentido fue cruel para la gente que no ha jugado O el 3, por lo menos Y, y yo digo, no, spoiler, spoiler, no Así que si no están metidos, sí. no, no, no, no, no se acuerden de esa parte del trailer Pero sí, el sí. que muy el bien. título está visualmente muy bonito Y las mecánicas son muy sí. distintas a los tan que estamos acostumbrados Es un roguelike, claro. básicamente Es como un juego RPG, en realidad es como... Ah, no, mira, no, ed no, no tenemos no, no, como... no, no, es no, no es un hack SLH. No, definitivamente no. no es eso. Definitivamente no es un hack SLH. Pero está súper estilizado y, de nuevo, esto está exclusivo para Switch. Entonces, básicamente, uno ya sabe que esta cuestión va a correr a 20 FPS, se va a quedar pegado de repente. Oye, eso, entre paréntesis, este era como el momento para que no una a Switch 2 y no lo hicieron de nuevo. Entonces, de nuevo, ya queda pendiente... La pregunta: ¿El Zelda nuevo va a ser la, el título de lanzamiento de la Switch? De ¿La revisión de la Switch? ¿Niha, niha, no niha. Niha, niha, niha. Ya, ya, ya. Ya, ña ya. Ya va a pasar. No le va a seguir dando a la Switch por lo menos un par de años. No, a ver si da de la mierda. Uh -huh. eh, igual la gente la va a comprar la web que salga. Sí, sí, la, la, la OLED <risa> también iba a hacer el cambio y en la, el no fue ni una web de esto. ¿Qué más? Yo me voy también, que tanta <risa> Bueno, hacer esas ante los Demon. Va a estar llegando el 17 de marzo del 2023 y va a tener edición física. Mmm, Mitch. Bien pues, sí. No, el juego no, me gusta que sea cereza. Sí. Y está siendo yeah. co-desarrollado por Sega. Ahí ¿Eso no sé. fue lo que ah, sí? No, ¿Sí? Es. Ah, Sale sí. el logo de Sega ahí abajo. Sí. Así mm. que. Eso Y Ghostbusters Rise of the Ghost Lord PR Sí, PR Sí, PR La verdad Mira, te digo Honestamente Yo lo jugaría Pero no voy a comprar Una cochinada de 500 dólares Para jugar una cuestión así ¿A qué le llama y cochinada? No, la verdad es que, es que se ve entretenido Se ve muy entretenido De hecho, es de los pocos juegos PR Que he visto Un trailer y es como Oye, oh, ¿sabes ¿sí? qué? Lo jugaría Se ve entretenido Sobre pero todo para jugar con boja. amigos los juegos VR, como que de verdad no tienen mucho protagonismo. Y de hecho, todos teníamos miedo de que hubiera, se les tratara de dar mucho protagonismo a los juegos VR de esta... dentro de todo esto. Y no, al contrario. De hecho, piensa que la categoría de juegos VR ni siquiera tuvo como una presentación en escenario ni nada. Fue como un anuncio y chao. No me acuerdo si fue el 2020 ¿Qué? o 2021 que le dieron como caja a los VR. Es y fue como. Así, con... creo que fue 2019. Pero fue un año de que eh, demasiado anuncios que debía... de vida Están tratando de enchufar el, el Horizon. Mm. Horizon Worlds. Claro. ¿Viste? Horizon. Horizon, la cagaste. Listo. Mm. Tú le ponías Horizon a la weá y ya está ahí en problemas. Uh -huh. Entonces. Eh, ¿Cómo se llama? Cuando se estuvo realizando el, el anuncio de los VR lo sentí muy saturado en su momento y ahora por lo menos ya lleva su propio ritmo ¿eh? ya por, por lo menos me alegra de que no sea como que el mercado tenga que forzar que el VR te, te, era como la próxima necesidad sino que está no el solo hecho de que no haya ganado pr es un buen indicador es un buen indicador que por lo menos vez... ah, yo nunca me voy a olvidar que el Half-Life nuevo, el Half-Life no fue nominado porque la gente que tenía que hacer la, las reviews ni siquiera lo había jugado. Mm. Porque no tenían casco para jugarlo. Claro. ¿Cachai? Es como momento Pixar, así, en lo Oscar. Eh. Así S que. Eh. Sigamos con el próximo título. Destiny. Llega. Dos? Eh, sí, llega nueva expansión. El life. Todavía no juego Destiny. Eh. Bueno, está... Oh, está, está bueno que todavía tenga expansión. Sí, tienes, tienes no, su que, gente. No me no, la no, gente no, quejar de ella. La gente no se queja. No, mm. ¿qué más? El otro título que se mostró fue el Suicide Squad eh, Killed the Justice League, el cual justamente ah, mostraron después... a Batman y a Kevin Conroy. Sí. Y que obviamente también le hicieron un, un, un homenaje póstumo Y claro, este va a ser el último trabajo del, del actor de voz sí. uh -huh. Así que fue un momento bastante bonito para recordar Porque falleció no hace mucho sí creo que fue hace un par de semanas ¿no? Sí, solo esperemos que el juego hace bueno Literalmente dos tres sí. semanas Sí, esperamos no, este que juego este juego... Ya tenía Ya tenía atracción. Había sí. gente que estaba esperando este juego precisamente porque la alternativa que tenemos a Knight se veía que iba a ser un desastre. Y este, este se ve <risa> Se viola. Sí, definitivamente. Así que esperamos que le vaya bien y que cuando salga ya podamos disfrutar el título bien. Eh, Party Animal va a estar llegando para Steam y Xbox durante el 2023 Mostraron también de eh, The Last of Us eh, Parte 1 Que indicaron que ya va a salir el 3 de marzo de 2023 para PC uh -huh. Y después mostraron lo que se había filtrado por parte de Electronic Arts en la continuación de El Jedi de Star Wars, el Jedi Survivor. Survivor. Claro, que es como. No, se había anunciado que iban a mostrar este trailer ya en la. en la ¿cómo que se llama, en el Game Awards. Sí. Y que obviamente sí. se ve bastante interesante el título. Qué bueno que haya sí. seguido la misma línea de, de las horas. O sea, sí. yo creo que le pegaron el palo al gato con ese juego. Sí. Porque. Sí. La verdad, la gente. después de tanto el... probar. Después de tantas, hemos pasado tantas decepciones con Star Wars y justo sacaron uno bueno y ahora esperamos de nuevo que sea otro de los buenos. Sí. Sí, porque el Battlefront 1 le fue relativamente bien, el Battlefront 2 fue un desastre. Sí, <risa> esperamos que no se repita. Sí, no. Una, un... un eh, ¿Cómo se puede decir? Una sucesión de malas decisiones. <risa> Que hizo de que Battlefront 2 bueno. fuera, fuera así de eh, malo. Y no es culpa de los desarrolladores, sino que de la decisión de negocio y marketing. De los ingenieros comerciales. Sí. Nah. Pero pero ingenieros sí. comerciales. Sí, claro. Pero... Eh, sale el 17 de marzo de 2023 el juego. El siguiente título es del creador de Celeste, Airblade. Y sí, se ve hermoso. Air... Vamos, más, más, más de ellos. Claro, y qué diferencia de el Celeste, este Este ya coincido. va a ser derechamente un Metroidvania. Un Metro España. Porque que el Celeste está ahí como ahí, casi como un juego de puzzle ¿no? Es eh, eh, técnicamente, sí. Claro. Este es una aventura más completa, incluso. Sí, Tien, tiene el lore ahí mismo, que están hablando los personajes. El otro era plataformas con. El otro del difícil le tenía la música. Sí. Historias. Sí. Así que esperamos de que el, el título eh, tenga harto para ofrecer, porque visualmente ya, ya te vende harto. Pues, sí. De la estética. Sí. Aparte que el celeste también se ganó un par de juegos del año, ¿no? Sí. sí. Celeste Por es uno primer, de los pocos, de o sea, Celeste es uno de los pocos juegos indies que en su año, en su año, se ganó juegos del año. Sí. sí. Aquí mismo en la TGA. Hmm. Sí, porque ¿Cachan? el otro fue el Hades. Sí. Pero el Hades pero estuvo este. nominado, pero no ganó. No, pero tuvo una nómina, es claro. Sí, porque ese ve, vez está nominado el, con, el Journey, con Animal Crossing. El Journey ganó. Chivo. El Journey ganó ese año, me parece. No. O sea, perdón, el Journey es un juego indie que ganó Dino Orzo, ¿no? No, no, no, no me acuerdo ese año. De... No, no eh, ese año que salió Hades fue el mismo año que salió Animal Crossing. Mm. Sí, claro 2020 sí. ¿Cachai? sí, pues también estaba el Final 7 Si me acuerdo que hicieron un medley Sí, sí. por eso mismo Que están agarrados por el juego que está como el medley Que hacen como el anuncio del juego del año Y se pasaron la transición de Entre la banda sonora de Hades A Animal Crossing Sí, pues. ¿Cachai? Eh. Así que eso Ya, bacán, bacán, bacán Sigamos Dune Awakening Mostraron el pre juegos de Doom un de Doom? Los 10 fans de Doom que están quedando ahí atrás Ahí Justamente Seguimos Forspoken nah. Indicaron de que eh, nah. Tiene una demo gratuita uh -uh, sí, Para sí. que no puedan jugar Que sí. salió ese mismo día Sí bueno, Chinipa que mostraron que hay un nuevo personaje y ubicaciones. Y uno de los bombazos que más esperaban la gente: el anuncio de Kojima y su proyecto. Que finalmente oh. sabemos de qué se trata. No, no, es, ¿no es el que tenían el, guardado. No. Es, ahora sabemos que tenían dos. Y sí. este era uno de asunto. Claro. Ni si siquiera era el otro. No. Así. Sí. De Stranding 2. Weón. Sí, De Stranding es, 2. el mismísimo. El mismísimo, wow. El o sea, es mismísimo. El También es uno de los mejores trailers de la noche, Sí. No sé. Kojima del juego. Kojima el juego. Eh, Kojima, eh, el juego. Eh, es que por eso... L literalmente. Na nadie sí. esperaba de que tuviera secuela <risas> Derechamente el Death Stranding. Sí, hey, se partía, ¿cachai? Yo, de, yo, yo soy súper yo pienso que el Jeff Killy, ¿cachai? Derechamente, el huevo a hacer los TGA porque se lo está peroleando el Kojima. mira <risa> <risa> mi, en mi cabeza, yo, yo decía esa noche, en mi cabeza esos dos están culiando. <risa> oh. Termina el show y ahí. Panfic de Metaru. Sí, ahí. pero solamente en la, en la mente de Jeff, porque Koyim no le hace esa web. No que dice: No, sí, amigo, nomás hermano, pero no te pases películas. Eh. Claro, ah, lo, lo, no es claro. increíble. Que en algún momento pensé de que iba a ser la precuela y no, en la secuela. Es que yo creo que esa y bueno, historia. todos como... los actores de nuevo? Sí. Sí, de hecho, eso, eso es virgio porque vuelven todos, vuelve el cast completo. Todos. Y, y va a ser una continuación de la historia. Y va a ser brigio saber de que pasamos como 5, 6, 7 años esperando saber que Chutra de Death Stranding y la guay ya tiene secuela. Sí. Y es como. Y siento que hasta cierto punto eso igual como que le quita un poco la mística al juego. Porque incluso la wea ya salió y ya todavía la gente todavía no, se trata, no sabe de qué se trata. Y hay gente que lo ama y hay gente que lo odia. Sí. ¿Cachai? Pero. Existe. Claro. Sí. sí. Es. Es, un juego, es un juego. Es un juego único y además. Eh, bueno, los, los fans hardcore de Kojima van a jugar a la wea que sea de Kojima. Sí. sí la wea funciona así. Oye, mm. en todo caso, yo siento de que este podría haber sido. El trailer de la noche, el anuncio de la noche. Si no hubiera sido por el otro que venía después, más grande todavía. Sí. Mm. Se lo comieron. Sí. Eh, Immortals of Aveum. Fue el otro trailer que mostraron. Que fue... ¿Eh? <risa> Gracias por venir. Sí, Está desarrollado de. por Electronic Arts Originals. Así que eh, vamos a saltar y Tekken 8. ¡Uh! uh ah, verdad. Sí, Tekken mostraron tráiler de Tekken 8 3. también. Sí. No, oh, me, pre, o sea, me impresiona cómo está rato. a nivel visual el Tekken. Cuando sale el AU. Sí. sí, pero sí, pero a y esto, podéis verle las venas, bueno, le podéis sacar la muestra de ADN y le, le pegáis un besito y se sonreía podéis ver los poros de la cara. Como hermano como qué momento va a estar jugando videojuegos, weón. Bueno? Sí. No, la... nada na, na, que decir la propuesta ah, visual del juego. Las, las, las expresiones de los personajes, las expresiones faciales mm. son una cosa. Nadie y verlo correr a 60 FPS, no. Qué rico, con un real 5 ahí. El, cambio, el cambio, el cambio bueno está brígido. Sí. Seguimos. Nightingale. Eh, mostraron otro trailer y todavía no tiene fecha de salida. Finalmente también va a salir Bardur's Gate 3 para PC. ¿Y buen trailer también? Viola. Sí. Viola, Viola. Sí, para la gente que no sabía Bardur's Gate, si mal no me equivoco, había salido en Stadia, ¿cierto? Uh -huh. No acuerdo. Creo es que fácil. había salido como exclusiva de Stadia, pero... ¿Sí? Ya, ya sabemos cómo fue, <ríe> qué pasó con ella. Así que por eso finalmente tenemos el anuncio de que va a estar llegando para PC. El Baldur's Gate era de hecho uno de los títulos de lanzamiento exclusivo de Stadia. Sí. Wow. Si desea saber qué pasa con Stadia, puede escuchar los otros programas. <risa> Porque ahí comentamos ardo al sí. respecto de qué fue lo que sucedió. Sí, día para un final. Sí. Eh, otro título que mostraron fue Wayfinder. Que es un looter en tercera persona que va a estar llegando para Steam, PS4, PS5. Y esta semana sí. lanzan una beta del título. Sí. Eh, Fire Emblem Engage. Eh, sí, es este justo se... algo que bueno. ya está anunciado. Sí. sí. He eh, mostrado un tráiler eh, de un DLC que va a estar saliendo el 20 de enero de 2023. Y van a ver más oleadas de DLC. Que está saliendo durante el 2023. Mm. Otro título que también presentaron fue El Diablo. Diablo 4, que va a estar llegando el 6 de junio de 2023. Con, or con orquesta y música y toda la cuestión. Sí. Algún... sí No me acuerdo cómo se llama la chica que salió en el escenario a cantar. Mm. Eh, la canción era básicamente putear también. Ah, ya, Piotra. <risa> sí. Uh. Oye, y mucha gente mucha gente escuché comentando o leí comentando también Que era, era extraño ver a Blizzard tan presente en The Game Awards Todavía está como allí la cosa Y es raro Sobre todo porque como le dieron el espacio para tocar con la orquesta Para mostrar canciones, para mostrar trailers Complejo O sea, yo, yo esperaba de que estuviese, pero principalmente porque tienen que empezar a hacer lavado de imagen. Eh. Eh, yo creo que tienen cosas en, en movimiento, ya tienen que sí. empezar ya. Sí. Y aparte si no anuncen nada a Blizzard es porque no, no, no, no iban a lanzar nada. Si este, el título eh, hasta el momento el Diablo 4 es el caballo de batalla de, de Blizzard porque como le fue al, sí. al de móviles. No, Entonces, no, no le fue, fue mal, mal. No, no, no, le fue no, fue mal pero igual sigue siendo negativamente crítico por el modelo de negocio sí. Ya, yeah. ¿qué más? Sigamos Sigamos el Horizon Forbidden West tiene su DLC llamado eh, Burning Shores que está lanzándose el 19 de abril del 2023 California, Es que el que baby. mostraron con el, con el que va a ser el. En... En Hollywood. Hollywood, ¿no? Hollywood, sí sí. sí. sí, que sale todo como con volcanes muy postapocalíptico Bioshock. Ah, sí, otro, otro, más. otro más, ¿Qué más? Saldrá nominado el DLC como mejor juego. Mejor DLC del año. Claro, para bueno, inventar una categoría para que gane. Sí. BRU Protocol Ya, yeah, yo tengo un comentario que hacer de este juego. Yo soy fiel y quisiera como toda la presentación, o salir a los desarrolladores, hablarte de Dandai Namco. Yo estoy convencido que Dandai Namco hace este mismo juego cada tres años. ¿Cachai? Y como que pasa súper piola y después lo vuelven a hacer, weón. Bueno, porque siento que este juego, bueno, es como. Como que Bandai Namco hace un juego Con personajes de anime Que tienen como esta misma estética Que parecen como skins de Fortnite y, y, y el juego está ahí ¿Cachai? Y la, como que la gracia de este Es que lo están haciendo con Amazon Games Sí, justamente eh. Y era mm. Mira Por lo menos Puedo decir de que eh, están intentando optar al modelo de negocio de los MMO online, así que... Eh, no, de hecho es, es, es eh, eh, un copy-paste eh, de shin Impact. Se notaba mucho. Sí, pues al final te, hecho... te, te, te, te, tenías que hacerlo, el negocio está ahí. O sea, por eso te digo, es que esa... Te cuento, este mismo año creo que sacaron un juego que también es como parecido, no es un MMO, pero también es como anime. Sí, el TOF es la Fantasy, sí. Y había sacado otro más, no me acuerdo. es como. Como que, de nuevo, como que Bandai Namco hace como el mismo juego y siempre sale ahí y es como ya va a Sí, me acuerdo que el último título creo que fue el Cobain, si mal no me equivoco. Que fue pésimo. Sí. Code Bane, ese. Y sí. es que lo vendían como un hack en Totalmente. el Slash, pero... Que fue... Lo único que me acuerdo eh. es que podía agarrar autos y usarlos como armas. Mm. Porque tenéis como poder telekinético una cuestión así. así. Lo único es que alcancé a ver de ese juego. Mm. Claro. Mira, por lo menos, insisto, como este es un, un MMO, va a estar gratis. Y obviamente bueno, o se a transacciones y demás... Eh. Y gacha probablemente. Sí. Y gacha. Y gacha. Ya, Después viene. Viene. remnant 2. Llegará para sí. PC vía Steam y Epic Game Store. Uh -huh. eh, Transformers Reactive también. Verdad. Juego, juego de Transformers. ¿Eh? Sí, de la mano, va, viene de la mano la película nueva que se viene también, pues. Claro. Es el de los Beast Wars. Sí. Mira, mm. yo, ah, que no tiene, sí. no tiene nada que ver con la, peli, con la película, ¿sí? No, no, no, así, al final le pueden vender la pomada. ¿Sabéis que nadie esperaba de que fuera un juego de Transformer? Sí, la verdad, hasta el último momento. Sí. No, como, pero, que, wow. como que era como, oh, ya, yeah, bacán o sea, algo apocalíptico, invasión alienígena, etc. Pero... Bioshock oh, pero, claro, pero claro, Transformer. No. Ahora lo tenía que creo que está hecho por el mismo equipo de Gear Startix. Ya, yeah. entonces por ahí puede venir la mano. <ríe> porque se veía yeah. similar. Yeah. Eh, mm. ¿Qué más? Company of Heroes 3 llegará para consolas: PlayStation 5 y Xbox Series X. Un dato curioso: yo no sabía que Company of Heroes tenía una película. Tiene una película. ¿En serio? Está en Netflix. Sí, está en Netflix. Yo la pillé. Fue, Wait güey, también. Esa es como. Esa, ese título no lo conozco. Eso está basado en el juego. Y tú pones la película basada en el videojuego de Sega. <risa> <risa> <risa> ¡Wow! Tiene película. Nice. <risa> <risa> Me quedo dormido. <risa> sin, <risa> sin darte la media. <risa> no, lo peor de todo no. es, es que si, si no fuera por ese otro Freak, <risa> sube piola Ni cero Promoción. Yo no, sí. Ya es he una de esas películas Hace como directo streaming ahora Hace como... Pero es del 2019 mm. No yeah. es mala No es mala, he visto cosas peores en Netflix eh. Totalmente <risa> sí. Ya, ¿qué más? Siguiente tráiler que también es de VR El Vemont mm. Hecha por ya, yo, Sky Dance Interactive se veía, muy bonito va a ser un juego VR ¿eh? mm. ¿Cachai? Pero este es para Quest 2 Sí, para Quest 2 Eh, creo que tampoco tenía fecha sin fecha, nada, de, sin lanzamiento. fecha de lanzamiento sí. eh, deje cambiar acá eh, Vanisher Ghost of the New Eden sí. ya este es como ese tipo de juego va sensible aparentemente va en la onda de de como interacción entre los dos personajes y y logré, por lo menos de lo que alcanzaron a presentar porque lo único que pudimos ver del juego en sí es que play con mono nada más y todos sobre escoceses sí sí, fue, bueno, fue, fue, bueno. fue muy cinemático pero obviamente con, mostrando un poco más el motor de juego uh -huh. ahora lo que sí se puso brígido es lo que viene después porque si estamos viendo la misma lista yo sé lo que viene ahora y fue como <risa> claro Space Marine 2 Llega 2023 okay. para PlayStation 5, Xbox Series S, S, SX y PC. Pero esto es anunciado hace rato. Sí, ya lo habían anunciado. Pero, no había, pero, pero me habían no. mostrado el juego. No hay... Oh. ¿Cómo? Hermano, el último salió en 2011. Y es... Chula, entonces. <risa> y este, 10 años, casi más de 10 años después. Sí. ¿dechai? 12 años. 12 años después tenemos la secuela. Sí, y hermano, el salto sí. visual... Yo, yo no soy de decir, oh hermano, mira, se le ven los poros, se le ve por qué tiene barba, por qué el Space Marine tiene barbita en la cara. Y pero, weón, en el salto, la fidelidad visual, weón, está, está el pico sí, así. ¿De Play 3 a Play 5, básicamente? Sí, ¿Sí? <risa> <risa> sí eso. No, pero se, se ve hermoso y para la gente que le gusta la temática de, de los Space Marines, de Warhammer... El, el, el Space Marine, el del 2011 mm. Muy bien entretenido Como, mm. Quiero apagar el cerebro, pim Sí Literalmente Sí, creo que no generó tanto río porque ese mismo año Creo que salió el Gears Sí, eh, pero era en otros tiempos mm. Era en otros tiempos, claro Sí eh, Después salió un nuevo shooter Llamado Meet Your Maker Sí, este también estaba Anunciado de antes Y... Ah, piola, ahora lo que es ahí, lo que sí mostrar la fecha de lanzamiento para el 4 de abril. Sí. Eh, claro, por lo menos mostrar un poco más de la, de la temática de que tú construyes eh, como tu fortaleza. Para que Construya otros las sepan, que... Claro. Así que eh, un título que eh, Como ya se va a salir pronto. Vamos a tener más noticias al respecto también pronto. Uh -huh. 3, también mostraron tráiler que eh, va a estar llegando el 23 de febrero de 2023 y después mostraron eh, cómo va a ser la, eh, la actualización de The Witcher 3 para Next Gen uh -huh. el cual estará llegando en diciembre llega ahora, ¿cierto? sí, llegaba ahora sí. alcanza a llegar sí y obviamente también con promocionando el, la serie de Netflix creo que por ahí venía también los lo upgrades uh -huh. se, se, se ve bonito hay que decirlo que bueno que le hayan hecho el, el upgrade gráfico después mostraron oh, este anuncio fue tan bizarro como lo hicieron Crash Team Rumble uh. Sí, el tiro lo mencioné fue pues. <risa> No uh, sí, me vuelvo una Es, un es moba. Moba. Sí. Es un cr el cringe weón esto, esto es como Monkey o si quiero Crash Bandicoot empecé. <risa> ya, pero oh, te lo no, no, vuelvo en MOBA. <risa> esto es como un MOBA con Smash, pero no peleáis, sino que tenéis que recolectar ítems y es como supongo que está bien es como que no. yo, no, yo no, no conozco no conozco mucha gente emocionada por un juego, o sea, no conozco muchos fans de Crash Bandicoot del nuevo por lo menos eh, me eh, eh, y de esos pocos que le gustan los bobas y, que, y de esos pocos <risa> que ah, están sí, emocionados no. por este eh. o sea, Tenecan, no, como no, no. el residente de como el, el fan de Crash Bandicoot residente de este podcast ¿Qué opináis de este, de este anuncio? Yo insisto que insisto, insisto en el concepto de esta decisión la tomó de un ingeniero comercial de algún lado. Porque es una vez yo, yo, yo creo que fue alguien de que le gusta mucho Pokémon Unite. Dijo, quiero no, bueno, eso mismo, ah, pero con. <risa> pero con Crochet Bandicoot porque Crash por algún motivo debería funcionar. Claro. Y, no, no, es, no. Que tú no sabías, es que tú no sabías, es que tú no sabes, es que esto va a ser un eSport Sí, obvio. Esto va a ser un eSport y aparte de este juego, después va a ser el presente. Lo, lo van a poner para, juego, para, para el TGA del próximo año como juego familiar para que gane el premio. Claro. Asumiendo que no va a haber un juego ni tanto que les quitar el premio, sí. eh. Se supone que llegaría para PC4, PC5, Xbox One y Xbox Series X. Así que para el próximo año van a decir también para móviles y lo van a vender. <risa> <risa> en fin. Ah, ya, aquí ya, ya empezamos con títulos buenos: The Lords of the Fallen. Oh, sería muy bueno. Muy, muy bueno. Es una secuela. Sí. Eh, eh, se supone que es la continuación de Lords of the Fallen. Y estaría llegando. Bueno. ¿no? Sí, sí eh, no, es que por eso le pusieron el D, el, el THE. The Lords of the Fallen. <risa> ¿Lords of the Fallen? No. The sí, Lords of the Fallen. Y que estará llegando para PlayStation 5 y Xbox Series X. Ah, y PC. Pero sí, visualmente eh, es bastante bonito. Nah, bueno, no estaba mostrando el trailer. Sí. ya, ahora para la gente que nos está escuchando, de aquí para abajo empiezan todos los anuncios memes. Sí, varios anuncios memes. No, no, no, quedan como, quedan como cuatro. Eje, es como cuatro mira, a ver, dale, dale, dale, dale. Mira, el... yeah. Yeah. Sigamos. Crime Bowls, Rock City. <risa> <risa> Donde la sorpresa no era la temática, lo cual igual se ve bastante entendido, sino que va a tener varios actores <risa> y personajes. ¿Qué? Entre ellos... Eh, deja de colocar el trailer porque ahí colocan todos los nombres. Estaba, eran como eran un rapero, po, ¿no? Mira, está. Mira, está y... está no, Ma Michael Madsen, Kim Basinger, eh, Damian Poitier, Danny Trejo, ah, verdad, Danny Glover <ríe> y <a> ver, <ríe> Michael Ruger. Y lo más bizarro de todo, Vanilla Ice, como hielo Verdad, verdad que está Vanilla Ice Como y, y Ice eso, Sí, y eso no es y Chuck todo, Norris Porque también va a estar Chuck Norris este, este juego es literalmente como, bueno, no van a sacar un GTA 6 todavía, saquemos nuestro GTA 6 Sí, uh -huh. eso Es literalmente eso Sí ¿literalmente? Uh -huh. Y lo peor de todo, sale pronto, el 28 de marzo de 2023. Y, literalmente, yo creo que la estrategia es eso. Como que antes de que salga GTA 6 tiene que sacar y salir esto. Sí, solamente para que haga ruido sí. mediático. Eso. Aunque todo igual todo. el mazo a presupuesto, loco, para poder sí. tener esta gente. Porque no es, no es trabajo de voz, es el likeness. Sí, es likeness. Ahí está sí. la plata. Sí. Lo cual a la gente de Hollywood le cae bastante bien, Sí a ellos les pagan igual <risa> ah, que salga Chuck Norris a mí me da un, una vergüenza ajena así eh. ya eso ya eh. ya, ya hermano así ya Danny Glover ya todo, todo, ya pero Chuck Norris es como hermano ese chiste por Dios güey. no sí, por muchos para mí el chiste fue Vanilla Ice fue como no por qué <risa> Porque guapo, o sea, ese juego es como ¿qué? es como un intento de hacer una especie de, de Death Jump, pero GTA. Sí. No, no sé cómo funcionaría. Y ni siquiera es el único juego con celebridades que hace anuncios. No, no. No. <risa> bueno, sigamos. Eh, Cyberpunk 2077, mostraron finalmente el DLC. Sí. Así como que resurgiendo desde la ceniza, porque literal ceniza sí. es lo que tenía el título, gracias a, a, a Edge Runners, junto con eh, el año sí. que se dedicaron a parchar el juego. Sí. Ahora sí vale la pena. Sí. Porque aparte salen nudillos. Sí. sí. Era como oh, Cyberpunk 2077 and Knuckles. Eh, justamente. <risa> eh, creo que todavía no tienes fecha The Farton Liberty eh, sí, no, la, la gracia, la gracia no, porque no, 23, no, sí. Creo que no lo dejamos claro Es que va a salir Idris Elba En Cyberpunk 2077 Sí, justamente y Ahora para la... ya, ya, ya. no el... el... sí. va a salir bastante <risas> y <knuckles. risa> sí claro, claro. Sí, todo todo absolutamente todo ya y este, este trailer este tráiler es de... ahora... lo voy a dejar que lo explique Metaru ya, ahora todo serio por favor nos ponemos de pie porque va eh... a voy a ser, mira voy a ser honesto ya. yo sinceramente no soy un fan de juegos de From Software no voy a aprender la mamá de que yo aquí y allá de hecho no me juego ni un Dark Souls ni, ni, ni, ni Bloodborne, ni una cuestión pero sí tengo que decir que como alguien que tuvo una sola experiencia con Armored Core que fue el juego de PSP que es como después preguntando con gente es como, sí, ese es el peor, a nadie le gusta jugando esa experiencia y después no volviendo a jugar nunca más a Armored Core Ver este tráiler, y, ten, y hablamos en la pauta, es como, Tengan me puede dar un, un apoyo ver esto. Pero la presentación de este tráiler, con las visuales, con la música, con el diseño sonido que hicieron y con. con el impacto que tiene, con la dirección que tiene, hermano, así. Ahí, pelito. Es, que es lo que decíamos, es lo que decíamos. Es como que agarraron un juego que fue su caballito de batalla durante algún tiempo. Antes de hacer como. De los mejores desarrolladores que hay hoy en día. Agarraron todo lo que aprendieron y fuimos, ya, volvamos para atrás, y hagamos otro de estos juegos. Y de verdad que encuentro que es una, es una decisión muy, muy osada. Porque ¿Por es lo que veníamos diciendo, es lo que veníamos diciendo antes de, de la ADES por ejemplo, que es como, bueno, tu mejor juego hasta el momento fue la Hades, haz una ADES 2. No es una movida razonable, digamos. Pero esto como de, bueno, dejamos botado Armor Core y nos volvemos los mejores desarrolladores del mundo haciendo Dark Souls 1, 2, 3, Bloodborne, que es un Souls también, el de Enrique que un Souls, el, el Demon Souls Remastered. Y todo lo que aprendieron, bueno, volvamos para atrás. Siguo. Sí, hacemos uh -huh. todo lo que aprendemos en esto. Mm. Lo no, lo cuático es que la última entrega que fue el Armor Core 5 fue, se hizo en 2012, o así, 10 años. 10 años. Y de hecho, fue, es noticia a nivel así como, bueno, De hecho, yo estoy viendo el trailer, cuando se está anunciando, y mi cerebro, ni si, cuando sale From Software, yo ni siquiera lo, lo, lo puedo lo puedo procesar de que sea Armored Core, porque dije, bueno, el, yo sabía que supuestamente había como, había charlas de que venía un From Mission nuevo y tal, bueno y sale como Armored Core, y es como, oh, weón, ¿verdad que esta weá existe? Y es el 6. Oh sí, mi hace... oh. Mm. pero eh, es muy brígido el hecho de que esto esté pasando por dos sí. razones. Una, porque Armored Core era la franquicia que tenía From Software antes de mmm, antes de todo lo que pasó con la locura de los Souls y todo el asunto. Y porque eh, esto va a ser un choque casi cultural para mucha gente ver a, gente, ver a From Software pasar de todo lo que fue esta, esta mítica medieval fantástica a algo sci-fi puro y duro, sí, pero claro. muy, muy rígido. Tanto que incluso tuvieron que salir a hacer una entrevista, ¿cachai que hicieron una entrevista con EGN ¿Sí? diciendo que ellos no hay ningún interés y no hay ninguna intención consciente o, o, o mejor dicho a nivel de dirección de que esto sea como un souls en el espacio o souls sci-fi cachai esto no se va a manejar los robots no van a hacer rol ni tal asunto y de hecho para la gente que sepa que no cache de armor core yo creo que mucha gente como la búsqueda en google aumentaron como un 15% pero armor core no se parece a nivel de gameplay no tiene nada que ver Nada que ver con eh, con la saga de Souls, no, sí. Elden Ring, ni Sekiro, ni nada por el estilo. Al contrario, esto es brutalismo a nivel de videojuego. Sí. K o sea, hay... o sea, Sean juegos juegos meca, van a saber el tiro de qué se trata las mecánicas. Sí, o sea, piensen, piensen que el Deus Ex máquina que salió hace relativamente no mucho, mm. estaba tenía ciertas influencias de lo que era Armored Core pero no tiene no, no está al nivel así como... De hecho, Armored Core como franquicia es, sobre, es todo sobre manejo de recursos y de min-maxing y ni siquiera tú veis los personajes. No hay personajes. ¿sí? Uh -huh. No es como, por ejemplo, yo, el paralelo lo que yo le hago es con, eh, con Front Mission, donde en Front Mission la historia la llevan los personajes, los pilotos. Uh -huh. Es una historia como Gundam, ¿cachai? Sí. Donde la... la, la el verdadero, el verdadero horror de la guerra Se vive a través de los pilotos En cambio acá en Armored Core Los horrores de la guerra Y como lo muestra el trailer bueno, Es como a nivel apocalíptico Acá qué hora cagada Y tú estás literalmente viviendo en este, en esta cagada Sabiendo que va a venir otra cagada inmediatamente Y lo único que queda es más guerra Estoy vendiendo la pomada del juego Y ni siquiera lo he jugado ¿eh? eso es como de cartón. Pero el punto, es, el punto es que Pero, pero, pero se ve acá en el juego Eso, oh, eso es bueno, como la... Ya. Y esto, si esto es lo que nosotros vamos a ver en algún punto del de próximo año, no me acuerdo si tiene fecha de lanzamiento, creo que no. No, no. solo año, 2023. Ya, porque el tema es que eh, es una franquicia bastante eh, grande, tiene mucho para jugar, y uno de los problemas que tiene esta franquicia, y está tan abandonada, que no, están todas limitadas al hardware donde fue lanzada, es casi incluso muy difícil emularlo. Mm. Las versiones anteriores, salvo quizás por las versiones de Play 1 y las de PCP Pero aún así, las de PCP son las como las peores, entonces no jueguen eso Y creo que el comentario que sí se puede hacer, como para la gente que diga Ya, voy a darle una prueba, a saber en qué me estoy metiendo, vayan a jugar el 3 Que creo que es de Play 2 mm. Ese es como el punto de partida para jugar el juego ya. Para, para meter en franquicia Así bueno. Que... Sí, pero bueno, como, como comentario va a ir cerrando esto, yo creo que este es un anuncio que no estaba en el bingo de nadie. Por eso te digo, yo creo que este se comió el de Dead Stranding 2. Hmm. Sí. Mira, por lo, por, por lo menos, sí se esperaba algún anuncio de From Software, pero esperábamos que fuera un anuncio relacionado con Elden Ring o cualquiera esa. con... <risa> <Aaron>, de esas. Claro, un DLC de Elden Ring. Hmm. Sí. Pero no, igual un no. anuncio. anuncio. Sí. sí, este es... Eh, es un all-in, es a todo nada el, el Arbor core. Sí, sí, totalmente. Absolutamente. Sí. No, yo, yo sé que hay gente que a lo mejor va a pensar que esto se juega con Souls. No. Y se va a ir decepcionado y tal asunto, pero bueno, darle una oportunidad. Yo creo que Chrome sí. Software ha construido suficiente nombre como desarrollador en los últimos años. Como para que la gente que pueda darle una, una mano. Igual, gente de, no. no, no no, no quiero pensar de que ahora porque va a salir este juego vamos a ver un renacimiento de los juegos de robots ¿Cachai? no me molestaría pero sí. pero sí sería interesante ver cómo esto impacta de la misma forma en que los Dark Souls impactaron mm. eh, eh, el, el mundo el mundo del game dev porque piensa Totalmente. que en los mismos anuncios que estamos teniendo por la TGA el Lords of Fallen es literalmente un Souls-like sí sí okay. entonces ahora vamos a tener un armor-like un core-like armor core -like, mm. okay. entonces sí. es como lo, lo sí. cual igual me alegra y justifica bastante las razones por las cuales el The Ring haya salido como juego del año sí, sí. lo habíamos comentado la semana pasada de que From Software se hizo una carrera cuando empezó a desarrollar los Souls y entendió un poco de cómo podía acercarse al público pero generó un género que muchos no lo entendían, que era muy nicho, hasta que ya llegaron los últimos títulos, el Sekiro, el Elden Ring, que lo sentó sí. derechamente. Y claro, volver a esas raíces del Amor Core, eh, pero con toda la experiencia a nivel gráfico, eh, es muy, sí, muy, muy, muy, muy, sí, muy, muy, muy muy Y que Bandai los haya dejado. Sí. Pero incluso puede ser por el hecho de que ellos ya están... No sé si hablamos de eso en algún momento. De que ellos ya estaban hablando. De, ya han crecido lo suficiente como para publicar sus propios juegos. Sí, sí justamente. Pues sí, ¿Se separaron de, de Namco? No, no. Aquí. De Namco, aquí pero no. Sí de Japan Studio Sí. Eh, de ellos están, Studio con, ellos están haciendo el título con Bandai Namco. Posiblemente oh, eh, para el Armored Core. Están confiando en ellos como, como publisher. Sí, porque igual bueno, ellos, ellos ya habían hablado. Hay, hay noticias de que ellos hace como 5 o 6 meses atrás. Ya tenían como este juego ya. Terminado mm. prácticamente Y ahora ya están en la fase de postproducción Claro Y la Entonces, gente no sabía qué era esto eh. Hasta que se anunció ahora sí claro. Lo cual habla bastante bien de los herméticos Que son para desarrollar los juegos Y anunciarlo cuando ya los tienen Como ya casi Que es mejor Fue una tejida, que fue una sí. tejida casi, casi Casi libre de leaks Sí, sí. Lo cual lo hizo mejor mm. Más tolerable Sí eh, bueno, este título eh, fire of Rubicon va a salir para Playstation 4, Playstation 5, Xbox One, Xbox Series X y PC Y no en Switch Pero No en Switch Por supuesto que no eh. Por supuesto que no. Quedan solamente dos trailers El primero de ellos, eh, Wild Hearts Que es el Monster Hunter de Koei Taipmo eh, Que eh, Electronic Arts dice eh, Claro <risa> A ir bien por oh, favor, te tiene que ir bien, hermano. Se tiene que ir bien. Así. Así. Yo, yo le pongo ficha. Así. Eh, y Lu. No como, como fan residente de Monster Hunter Tenegan. ¿qué te ha parecido este trailer? Como, oh, oh, ¿esto es Monster Hunter? No, no es Monster Hunter. Ya. Pasemos <risa> al siguiente anuncio. Sí. Lo, lo cual digo es que, claro, Coitemo oh. está con Electronic Arts, entonces... Pero es que al... me intentó ya, había uno de Epic. Un Monster Hunter de Epic Games, que era gratuito, que se llama Dauntless. Sí. Que sí, tampoco le fue muy bien. Eh. eh, eh. Así que era, ¿Mm? a, a me, Monster eh. Hunter Killers han habido varios a lo largo de los años. Yo creo que no van a dejar de salir, porque en realidad es una fórmula súper probada y la gente en realidad les daba una prueba, pero no la suficiente. Mm y obviamente se puede sí. preordenar el Warcraft. y ya, el último anuncio y que ya fue el cierre definitivo fue que mostraron un poco más sobre Final Fantasy XVI vamos que se puede vamos que es un buen juego yo le tengo fe, le, le sigo teniendo fe aquí eh. quiero... sí, a ¿Qué pasó? Que, que presioné una tecla mal Ahí sí, ya eh, Sí, yo creo que Final 16 eh, Tiene to, todos lo, los checks Para llevarse varios títulos El próximo año o varios premios Más que nada porque sí. Vuelve a la esencia de lo medieval Sí, a ver eh, Sobre el trailer La verdad es que en el trailer No hay nada muy nuevo Nada que no se haya no. visto En otros trailers no pero. ¿qué, qué, ¿Qué encontraste que podía ser como nuevo, Pato? No, no, no. Es que digo, digo que no, no tiene nada nuevo, pero sí muestran un poco más el, la libertad de violencia que se tomaron en el juego. Como sí, que ya es está. un juego mucho más adulto. Sí. Y. Eh, aquí el, el, lo que se lleva el gran premio, aparte de la mecánica que está bien pulido el, este. La IRPG uh -huh. en cuanto a las mecánicas. Esto, esto, esto, esto está construido sobre lo que se hizo en el 15, básicamente. Claro. Es que lo que pasa es que lo que hicieron en el, lo que hicieron en el 15 se tradujo en lo que fue después el 7 remake. Está mucho más pulido, el mismo, el mismo, el mismo sistema, digamos. sí eh, el, eh. el 16 se ve que mucho más, pero está reducido. De hecho, mostraron como que va a haber una especie de party pero yo creo que va a ser relativamente similar a lo que fue el, el 15 así en un principio, que... que era que tú manejabas uno y los otros tres son inteligencias artificiales. Mm, o sea, algo así. Pero por lo menos eh, ellos se centraron, bueno, y también lo habíamos comentado al respecto, mucho de que el, la trama va a estar centrada es como en, en una casa. Entonces, no van a introducir muchos personajes, no van a hacer muchos eh, lore de cuanto a mu mucho Muchas personas, mucho texto. mucho texto Sino que la relación entre ellos Pero el nivel de visual De los dioses, o oh, eso es lo que más me vende sí. ya, Ahora yo, yo tengo Una pregunta acá, como alguien Que en realidad quizás no está siguiendo tanto el juego ¿Esto va a tener una, Un enfoque en los Summons? Sí, lo que pasa es que hay, una, hay un enfoque Que tiene que ver con que el personaje Va a ser una especie de avatar De los Summons Cosa que sí, no estoy seguro que haya pasado en otro Final Fantasy, no estoy seguro... Bueno, aparte de Yuna en el 10, que es como que ella es, es, es la que invoca... invocadora. Sí, era una invocadora, pero no era como un avatar, no era como que ella se... se, se como. No, no se, inf el, no se infusionaba en las deidades, digamos. Los humos Yo, tienen un nombre. Sí, que están basados sí. en los dioses... Sí. Eh, no, porque es que espérate eso, que... es zodiaco creo que, sí, es soy... creo que volvemos a la temática del zodiaco sí. ya, que tiene que ver mucho es... con el Tactics eh, mm. estoy pensando en el 6 y que en el 6 nosotros teníamos esta raza que eran lo, las invocaciones claro. ¿Cachai? Está Ramu Ifri todo el asunto sí. eh, y tienen un nombre esta como raza de esta los Espers los, los Espers eso los Espers sí. ya están los Espers y esto, este personaje protagonista va a ser como un avatar de los Espers y tú voy a ser sí. un Expert. Básicamente. Sí. Ahora, lo que sí que tiene que ver con lo que estaba mencionando el pato anteriormente, que tiene que ver con el lore. Sí se habló mucho, y creo que no sé si lo comentamos en otro, en otro episodio, eh, que hay, hay una alta influencia, y se nota en los trailers, y se nota en la historia, se nota en el diseño de personaje eh, de Game of Thrones, de, mm. del trabajo de Martin también. Al igual que en Elden Ring, obviamente que en Elden Ring está derechamente metido en la escritura del lore del juego, Martin. Acá hay una influencia más indirecta y sí se confirmó porque en la entrevista de los desarrolladores se comentó que lo, la gente que está encargada del lore del juego eh, hay muchos fans, hay muchos fans de Game of Thrones y mm. se, nota en la mano. Sí. Se, nota, se nota en la mano. Sí, aquí recato la nota eh, que estuvo asociada al trailer, del cual son seis facciones que van a estar enfrentándose al conflicto, lo cual es, tiene que ver mucho con los cristales. Yo creo que de los cristales van a venir la asociación del, de las invocaciones. Eh, y que está centrado en una tierra llamada Valistia y este ah, y por eso me acordé eh, va a salir el 22 de junio este era el título que estaba cerca de mi cumpleaños mm. o sea, va a estar ese mes va a estar de Street sí. Fighter 6 sí. y, y, y Final y, Fantasy y, y así, 6 uff Sí, no, es, el encargo. Capcom, Capcom y Square Enix se van a estar agarrando a los cachos, más o menos. Es que lo bueno es que son géneros completamente sí. distintos, así que. Te, te encargo. Sí, igual los, dos, los dos van a salir exclusivamente en Play, 6, Play 5, un tiempo, ¿no? Sí. Eh, no, Street Fighter VI oh, va a okay. salir de todo. Sí. Ah, va a salir de una en todo. Ya, porque sí. como les decía, el 16 está anunciado exclusivamente para Play 5 por lo menos por seis meses. Sí, después ya va a salir para PC Y no sé si vaya a salir para Xbox Sé que lo permite mm. PlayStation Corre. Sé que no le paga más Score Enix Para que no lo saque <ríe> Como mm. sea, se ha estado rumoreando eh, Y esos fueron los anuncios Sí, yo creo que deberíamos dejar Bueno, no sé, nos faltó un... El blooper de los Game Awards en verdad nah, lo No lo comentamos yo creo, yo creo que yo dejaría esa parte Porque en realidad Es como tan nada ¿no? Me, que fue, eso, fue, fue, fue del momento digamos que, dijimos que sí. la historia se lo coma al momento Y se pierde nomás Porque en realidad yo creo que darle más protagonismo De todo el meme que salió eh, sí. No no da sí. Pero yo sí creo que Mira, voy a el, no sé si Pato va a, hacer el, el, va a buscar el tema Pero yo por mientras igual voy a mencionar Que igual hubo gente que notó que Microsoft no tuvo casi ningún anuncio, o muy pocos o casi ninguno, durante la TGA Casi comprarlo sí. con lo que fue Playstation, con Sony Y, eh... Derechamente ellos tuvieron que salir a decir después de que ellos van a tener... Se vienen cositas por su parte, entonces como que prefirieron restarse por ahora para mostrarlas más adelante ¿Cachai? Sí, es Ahora. que con, con todos los dramas que han tenido con la compra de Activision Blizzard, yo creo que está bien que no se hayan mostrado trailers ni, ni tampoco promesas, porque... Sí, es que están como... Todo, todo lo, lamentablemente todos los problemas de Microsoft en este momento están todos enfocados en, la, en el tema de Activision Blizzard. Sí. Que de hecho ya, ya está anunciado de que la gente de la FTC en Estados Unidos se está metiendo... Para bloquear la fusión Sí, justamente eh, Salió ya de que va a instalar una demanda Para que eh, La compra no se lleve a cabo Recordemos sí. de que esta compra Fue anunciada Pero está a la ventana de un año para que la puedan Formalizar Sí. Y, y, oh, oh, y, y como También al mismo tiempo Salió Phil Spencer a hablar mm. Presidente mm -hmm. de, de, de Xbox ¿Cachai? A decir no, que lo saludaron, está bien el público. Que sí. estaba ahí y, y es que tuvo que salir a decir, ¿cachai? En una, en una entrevista, literalmente tuvo que salir a decir que Sony, literalmente, estaba tratando de crecer, dejando, eh, pero a costa de dejar a Microsoft chico. Claro. ¿cachai? ¿Por qué? Porque, porque eh, bueno, entre todos los temas de Call of Duty y toda la cuestión, eh. Sony es uno de los principales activistas de que el trato no se lleve a cabo. Porque dicen, por hey, ¡qué weá, ¡Qué wea El principal rival en este momento no, no pasa nada, hermano. ¡Qué weá, ¿Cachai? Sí. Entonces, igual. Eh, escucha, la verdad, esta no es solamente plata. Sí. Es plata y un tema de que incluso. Eh, Phil Spencer o Microsoft en general dijeron que ellos no tienen ningún problema en que después Call of Duty aparezca en el Game Pass o sea en el en en Plus. Sí, PC Plus pero, pero pero pero yo lo que lo, lo último que habíamos comentado era que eh, se había anunciado que el Modern Warfare iba a salir para Xbox y para Playstation pero de ahí en adelante Call of Duty estaba en conversación si es que iba a seguir siendo cross party o iba a ser exclusivo de Xbox es que en realidad, aquí el, el tema es que Sony no quiere que eso pase porque al final la plata de las ventas de ese juego, pam, pam, pam, que eso. Claro. No es tanto Son. que el juego no esté, ¿cachai? Sino que el tema de, es como. Es como, no sé, vos, Sonic en Nintendo una wea así. Mm. Sí. ¿cachai? Si sí. sí, al final, al, al, mira, al final del día todo el tema se trata de, de, de, de control del mercado. Mm. Porque Call of Duty con una. No, no, nosotros lo dijimos, el Vanguard creo que es el que salió ahora, el 2. Mm. O va, no me acuerdo, ya, weá tiene 25 millones de usuarios claro. de esos usuarios, la gran mayoría juegan en consola, entonces sí. el que controla ese IP, controla una cantidad de plata gigante <risa> sí. aparte entonces, eh, Call of Duty tiene una franquicia enorme no solamente está el banco, sino que está el Warzone Warzone es el que está sí. ahora como, sí. pues, como y, nueva, está, y está también el de móviles ¿Eh? ¿Cachai? Así. Por eso, por eso, claro, se entiende que este, que, que, que se hable de que Sony está como metiendo la cola, ¿cachai? Para que esta web de la adquisición no pase, porque no, al final Sony no está tanto adquiriendo, o sea, perdón, Microsoft no está adquiriendo estos estudios tanto por su capacidad como desarrolladores, igual, Blizzard. ¿Cachai? Más que nada lo está haciendo porque el control de IP que ellos manejan es gigantesco, güey. Sí. Y, sí. Y, y, y, y tengo, hay que recordar que esta adquisición es de 68.7 billones de dólares. Es, es una de es... las compras más grandes de la historia. Sí, ¿cachai? entonces ahí hay mucha plata invertida porque se sabe que yo yo yo yo te lo digo así de esta moda Microsoft está gastando esa cantidad de plata porque Microsoft sabe que puede duplicarla y hasta triplicarla Sí. y yo me atrevería a decir que si el juicio falla en contra de Microsoft no creo que sea todo culpa de Sony no creo que sea solo porque Sony metió la mano que obviamente lo va a hacer porque Sony va a ayudar a que sí. eso no se lleve a cabo, sí. pero no va a ser solo por eso. No, no, es no. Es no, una no. compra absurda. Sí, no, pr primero pero es una sí. compra absurda. Segundo, Activision Blizzard es muy grande. Es sí. muy muy, muy grande sí. con la cantidad de IP que tiene Activision. No sé cómo no lo pararon en su momento, pero ahí, aquí estamos. Y aparte sí, estamos. de eso... Eh, sí el nivel de control que tiene Microsoft con esto eh, le da posibilidad de hacer y deshacer lo que le parezca y va a afectar a muchos pero más allá de eso, posiblemente esta compra sí que se ve afectada, no la afecta a Microsoft le afecta a Activision Blizzard eh, también también si sí, es el tema es eh, verdad o si sea, al final el golpe, pues... no, el golpe de Microsoft va a ser como, ah no te compré sorry no, pero créeme, claro. si acá, acá, acá, si esto se va a un caso de corte y todo, y todo esto pasa, créeme, esta wea. Microsoft no se va a ir sin pelear. No, esta sí, eso ir, no. está más que claro. Yo, yo te doy por firmado que se acelera el en desarrollo sí. durante sí. todo el 2023. Sí. Y, y si, no, sí, por, por, por, por lo menos el primer semestre va a estar lleno de eso. Sí, pues, Correcto. así que va a ser, va a ser sí, Todas las noticias pencas de ese caso van a parar conmigo Así que ya lo sabéis chiquillos Por 2023, ahora que nos quedan como Tres semanas, dos semanas De, de, de este año Próximo año, todas las noticias pencas Sobre este caso de mierda, ¿cachai? De gente fría mm. Las van a traer a través de la Cuatro puertas Y en específico, a través de mí <risa> Oye, bien. saludamos a Tortuga Squad Que revisó una raid Muchas Gracias <risa> Muchas eh, justo gracias. Cuando, justo, cuando, justo, justo cuando yo estoy diciendo. ¡Ay, la wea de palpico! Hay que llegar ahí, weón. Sí, saluditos a ya eh, que nos mandó ahí un saludito. Eh, Muchísimas gracias. Sí, bueno, eh, sí, sí. hay dos, hay un par de noticias más que tiene Metaru. Eh, no, no, no, no, ya ni vale la pena. Ya ¿No dejemos la idea. Tejeada, estábamos listos. Ajá. Lo que sí, el tema es una noticia más bonita. Dale. Sí, yo tengo, es, que, es casi como una noticia editorial para ir cerrando que son, son noticias locales de BGM eh, Por un lado, nuestra eh, estimadísima eh, compañera de, de banda y compañera de muchas colaboraciones Irin Pamela que está de cumpleaños el día de hoy, así que le mandamos oh, feliz muchos, cumple, muchos, pame. muchos, saludos Sí uh, feliz, feliz cumple para la PAME eh, Eso por un lado por segundo lado, eh, salió hoy día, bueno, ya lo había anunciado, y había salido en Bandcamp, pero el Infection Again de Pokeru's Project, eh, disco compilatorio de varios temas de videojuegos varios, entre ellos Castlevania, Krono eh, Trigger, Pokémon, por supuesto, porque Pokerus siempre <risa> tiene covers de Pokémon, y tiene, tiene una bola como de 25 minutos de un cover de Melovania, así como en volada de ácido, es una, una weá así, <risa> cosa maravillosa. Que se la recomiendo mucho Chequenlo, salió hoy día en Spotify Es el Andy Y además nuestro compadre También hermano Christian Reff Anunció que va a estar lanzando Un DVD, slash Blu-ray Mejor dicho a esta altura eh, De lo que fue Su presentación en el Teatro Carriola Para el año partido 2022 Super año partido 2022 Así que si le interesa ya subió un par de videos Creo que subió el de Louis Mansions A su canal de YouTube y hay un snippet obviamente en Instagram, así que si les interesa vayan a chequearlo. Creo que la primera vez que uno nosotros saca un Blu-ray, así que eh, un precedente importante. Obviamente hay varios videos con todos de todas las partes presenciales, pero es eh, la primera vez que sí, se así que eh, vayan a chequearlo, preordénenlo Y obviamente la presentación del radio estuvo increíble, esa versión de One Wing Angel, compadre, estuvo pero... <risa> Así que sí, se lo recomiendo muchísimo, encarecidamente. Así que con eso yo creo que vamos a cerrar el día por lo no menos. Tenía sí, que la parte un... de noticias. Sí, Hoy, bueno, entonces sí. aprovechando paso el dato de que el viernes 23 de diciembre, Jastik va a estar realizando un concepto en el Teatro Cariola. Que va a estar enfocado precisamente sí. en la música de Pokémon Ruiz, Zafiro, Esmeralda y los remake del Horas. La entrada Hola. ya se encuentra a la venta. Eh, su presentación el 23 de diciembre es para santiago pero también tiene otras fechas anotadas para enero y febrero ahí si quieren saber más métase al instagram de Jastick para que vean en las ciudades donde va a estar tocando y si calzan sus vacaciones o si se encuentran en esa zona en esas fechas Qué bueno. y estamos. creo que con eso estamos Así que, sí. con esto damos cierre a esta edición de La Cuatrifuerza. Muchas gracias a todos los que se pasaron, nos se dieron una vueltita, nos saludaron. Eh, para la gente que no nos conoce, gracias a, a la raya en todo caso, Tortuga Squad, La Cuatrifuerza es un programa donde nos dedicamos a hablar, comentar eh, noticias de videojuegos. Sí. No, y No siempre hablo con tantos gravatos, perdón, ahora está enojado. <risas> y salimos los lunes a contar desde las 8 de la noche si deseas ver otros capítulos nos pueden encontrar a través de youtube y como en redes sociales nos pueden encontrar como Paua.cl o pagua.cl dependiendo de la red social, en facebook, en instagram en twitter, en youtube y en twitch adiós también recuerden visitar nuestro sitio www.pagua.cl donde podrán encontrar noticias, contenidos artículos relacionados con videojuegos, cine, tecnología Eventos, panoramas, y, sí, muchos panoramas y mucho más. Chicos, sus redes. Arroba tener en todos lados. Yo soy arroba metarupex en todos lados. Mira, mira, mira, mira eso, mira eso. Es bonito. Es bonito. <risa> oh, qué bacán oh, el leo. Oh, Yo le estaba mostrando al Metaru que ahora tengo mi celular con stickers incluyendo Pagua Ah, qué bacán. Ay. Qué corporativo, viejo. Sí. No me espera <risa> de ti. <risa> Y nos estamos viendo ¿Sí? la próxima semana que ya va a ser la previa de Navidad y Año Nuevo. Quizás ahí veamos ya las noticias y hagamos como un, un mini che check de, de lo que pasó de no. todo este año. Sí, Colemono sí, con con, con, tosuma, con pan de pascua. ¡Vamos! ¡Claro! <risa> Así que... que no? pan de pascua? Buena. Así no, que nos no, estamos viendo de la próxima no semana. <risa> Nos vemos. Sí, nos estamos viendo. Cuídense chicos. Chau, chau. chau. A tu balonce. A tomar once. déjenme parar, deja parar deja parar, parar. Termina la transmisión, termina la transmisión. Termina, <risa> libérame, libérame.